Se celebró el 237 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América en la residencia de la embajadora Julissa Reynoso. La recepción reunió a autoridades del gobierno uruguayo, representantes diplomáticos, empresas americanas en Uruguay y funcionarios de la embajada. Yo quiero eh, dar un brindis hoy eh, a nuestra amistad, a nuestra colaboración y a los pueblos que que somos amigos como los Estados Unidos y Uruguay, que seguimos progresando juntos y esperamos que ese esfuerzo, ese trabajo en común, sea para poder mejorar a las condiciones de nuestra gente. Ojalá que puedan disfrutar este día y celebrar mi nación, mi, mi gente, mi pueblo, que todos los días estamos aprendiendo un poco más cómo ser mejor democracia. Felicidades. Ojalá que puedan tomar mucho más. We're somos chicos aquí, sorry. Pero tenemos que Cheers and thank you very much for coming. Cheers, cheers, cheers. Reynoso saludó a los presentes e invitó a brindar por la democracia. Se llevó a cabo la ceremonia de colores a cargo de los Marines de la Pajada y se colocó una ofrenda floral a los pies del Monumento a Artigas en la Plaza Independencia. De